¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, segunda temporada 2021 eh, acá desde el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Por supuesto a quienes se están viendo en vivo en nuestras redes, los invitamos a escribir y saludarnos en el chat y sobre todo decirnos de dónde son porque nos jactamos de que somos un programa federal donde aprovechando el contexto digamos, ¿no? de, de pandemia y poder difundir eh, este ideario eh, malvinero eh, a través de internet nos saludan por lo general de todas las provincias y nos tratamos a hacer un, un programa federal Bien, hoy tenemos a dos invitados, que más que invitados son dos amigos de la casa que ya son parte de nuestra querida familia malvinera que el año pasado, a pesar de las inclemencias de la pandemia, del aislamiento, del distanciamiento, hicieron una épica, que para mí siempre es una épica, que es editar un libro de Malvinas. ¿sí? Acá lo tengo presente, Malvinas, mi casa, de Marcelo Bernet, como para demostrar también que digamos, la soberanía no solamente se limita a una cuestión de reclamo territorial, sino que en el Museo Expresamos que también ejercemos nuestra soberanía a partir de la construcción de nuestra identidad, a partir de nuestra cultura, y estas dos personas, que insisto, ya son amigos de la casa, lograron, a pesar de, del contexto, poder editar un libro maravilloso, eh, no solo por la literatura y la escritura, sino también por la edición, que es muy hermosa, y que bueno, la idea es aprovechar este programa para charlar con ellos y hablar un poco de esta hermosa obra que es Malvinas, mi casa, de Marcelo Avermez. Así que con nosotros... Uriel Erlich y Clara Barmen. ¿Cómo andan? Muy bien. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo anda Clara? ¿Qué tal, Juan? Bueno, hola a todas y a todos. Muy feliz de estar acá y con, con estos amigos. Sí, lo, lo mismo digo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto nuevamente participar de, del ciclo del museo, así que, bueno, y más con, con, con dos amigos, como, como bien decís. Bien, así es, porque quienes no lo recuerdan, bueno, tanto Uriel, Uriel arrancó el ciclo el año pasado, Clara también se sumó a, a mitad del año pasado, y como, como estamos viendo de alguna manera, Malvinas no es un tema que se agota, Malvinas es un tema que pareciera que se proyecta hacia el infinito, cuanto queremos que haber descubierto todo de Malvinas, hay más todavía por descubrir, y bueno, este libro, Malvinas mi casa, también es un ejemplo de eso, de hasta dónde llega y, y cómo no termina, la discusión por Malvinas y la construcción de, de nuestra soberanía. Bueno, el año pasado hicimos la, la presentación, fue la única actividad presencial, de hecho, que tuvimos en el museo, así que ahí presentamos una, una cucarda para Malvinas Mi Casa, la única actividad presencial eh, abierta al público. Y quería preguntarles a ustedes, así como disparador para ir arrancando y que le cuenten a la gente que nos están viendo, quién fue Marcelo Bernet. Bueno, a bueno, ver, arranco. Eh, no, Marcelo no, no, no, no. Bernet, Marcelo Bernet eh, fue mi padre, para mí, <risa> eh, y fue eh, un hombre comprometido con la, con la causa Malvina y con las causas justas eh, que se le cruzaron por el camino. Fue un, un tipo de acción en este tiempo, eh, Malvina es mi casa, eh, bueno, se ha sintetizado, se ha presentado como 20 años de trabajo de... Un, un libro que llevó 20 años, ¿no? y en algún momento me ponía a pensar en estos 20 años de mi papá, porque quizás, bueno, 20 años escribiendo un libro, eh, quizás nos puede parecer de, de ese intelectual eh, enfrascado en su, en su estudio, en su computadora, revisando archivos, y estando 20 años eh, puliendo la obra. Y, y no, en el caso de papá fueron 20 años, sí, de investigación, de pulir, de, de buscar el tono, eh, de pensar profundamente cómo contar Malvinas, eh, pero de, de acción, o sea, todo aquello que durante esos 20 años de trabajo con este libro, con Malvinas mi casa, eh, aparecía en el Archivo General de la Nación, en el Fondo Luis Bernet, eh, en, en tesoros familiares que se iban eh, encontrando de primos y, y en viejos arcones y, eh, y bibliografía, que apareciera bibliografía y material que se sumaba rápidamente a aportarla a, a la discusión, eh, aportar como una prueba irrefutable de nuestra soberanía en las islas. Eh, es así que todo aquello que, que surgía y que nos maravillaba, eh, de, de, esa, de ese mundo de Malvinas, de esa colonia argentina, de ese pueblo argentino eh, que vivió y latió ahí en las Islas Soledad desde, 1900, desde 1823 este, hasta, hasta, la, hasta la usurpación, eh, Rápidamente la volcada en, en, en, en ante Naciones Unidas en sus cuatro de las cuatro oportunidades que fue como peticionante, eh, en cada artículo eh, de, en, en la prensa eh, escrita digital, eh, en redes, eh, en charlas con amigos, en rondas con militantes, eh, en el Museo Malvinas, ¿no? <ríe> en el Museo Malvinas. Que tanto, que tanto le gustaba y tanto celebraba en esto de recuperar eh, la memoria de, de Malvinas. Así que bueno, un papá un, un tipo prolífico, pero lleno de, de, de, de proyectos y, y diversos también, un tipo muy, muy interesante para aquellos que que lo pudieron conocer y que esperemos que aquellos que no lo puedan conocer lo puedan sí acercarse a él y a su voz a través de, del libro Malvinas mi casa y otros escritos y poesías eh, que nos ha dejado. Bueno, creo que es difícil, después de, después de que hable la hija, contar quién es Marcelo, ¿no? Digo, que quién más lo conoce que, que, que Clara, ¿no? Pero desde, desde mi historia con, con él, eh, en principio Marcelo es en, en términos personales un compañero, un amigo, con quien a lo largo de, de los años nos fuimos hermanando, como, como alguna vez me escribió en una dedicatoria un libro, eh, y alguien, una persona absolutamente entrañable, un, él se definía a sí mismo como un escritor, como un poeta, eh, yo lo considero también un militante, ¿no? a partir de, esa, de la palabra, el contar, ¿no? el contar Marcelo para mí es, es como contar Malvinas, era un acto de, de militancia, de compromiso, con muchos temas a lo largo de su vida que Marcelo ha trabajado, ha, siempre, ha sido siempre alguien absolutamente comprometido, eh, y alguien de quien uno aprendía a día a día y con quien tuvo el gusto enorme de, de, de compartir eh, esta, este recorrido en Malvinas, esta, estas luchas por Malvinas, aprender con él, aprender de él, y, y reunirme sin fin de, de, de cafés y de charlas y de... Eh, después del trabajo y nos quedamos conversando y de repente eran las nueve y media de la noche y, y, y nos sonaban los celulares de dónde están, qué están haciendo. Eh, nada, realmente es alguien, como dice Clara, quien es, es, un, es absolutamente entrañable, querible, de lo mejor de los nuestros y, y, y sin duda, como, como recién decía Clara, eh, uno puede también conocerlo a través de, de, su, de sus escritos, de su pluma, de su humor, de su ironía, de su, eh, de su compromiso, de su investigación, de lo que es la, la minuciosa pluma con la que nos cuenta esta historia, esta historia que es bien nuestra, que es nuestra desde, desde el origen de la patria, y que, y que nos, nos es tan presente, ¿no? así que eso, mayormente alguien a quien creamos mucho, y a quien, en algún sentido, el, el libro que, que, que nos propusimos publicar y que, y que podemos publicar con Clara, con José Luis y con, con todos los involucrados, eh, era, es también una forma de homenajearlo, ¿no? es, es la importancia del libro que presenta y es también una forma de homenaje a, a Marcelo. Bien, y ahí, y ahí le sumo a los dos desde nuestro humilde lugar como museo, pero como bien decía Clara recién, él vino en, en varias ocasiones eh, al museo, no solo como visitante, digamos ¿no? como espectador digamos de la muestra, sino que vino a dar charlas de Malvinas, vino sobre todo a formarnos a nosotros los trabajadores del, del museo, en, en dos ocasiones muy, muy importantes. Uno me acuerdo, y un poco de ahí te sigo el Uri, con esta idea de que bueno, uno se podía quedar hablando horas y horas de Malvinas el tiempo se pasaba volando, fue cuando dio un, una charla de formación en el auditorio del museo, que duró literalmente tres horas, no y, y tengo el recuerdo este de... De no poder levantarme de la silla, porque tenía miedo de perderme eh, Alguna oración, alguna frase, alguna información y, y, y como él bien retrataba lo que era la, la vida de Malvinas en el siglo XIX no Porque por lo general cuando hablamos de Malvinas Siempre, digamos, el, el, uno cae por él lo que pasó en 1982 Los testimonios de soldados conscriptos Y nos cuesta incluso hasta el día de hoy tratar de imaginarnos y recrear Esa, esa Malvinas del siglo XIX 100% Argentina, con bandera, con soberanía, que festejaban el 25 de mayo, el 9 de julio, y, y Marcelo nos acercó, y nos acerca, digamos, ¿no? ahora con este libro, a esa, a esa Malvinas eh, pre-usurpación. Eh, Cuéntenos también cómo fue la idea del proyecto, ¿no? Aparte imagino pandemia, habrá habido alguna que otra dificultad, eh, en términos por ahí comunicativos, porque por ahí no se podían juntar, eh, ¿cómo surgió y, y cómo...? ¿Cómo llevaron a cabo este proyecto tan...? lindo? Bueno, cuento brevemente, y, y ahí Clara, que les complementamos, el, en, en realidad empezó pre-pandemia, justo un tiempito antes, un día charlando con Clara, conversando con, con ella, me cuenta de, de, de, de esto, de, de, de, me propone que nos reunamos, con, nos reunamos con ella, con José Luis, nos juntamos en un café, en, ahí por el Congreso, por... por por donde está el, el, el Congreso de la Nación, eh, yo conocía este libro, Marcelo ya, digo, este libro es historia, como Clara dice, hace 20 años, entonces, historias de Shewet, esta, de repente algunos documentos que Marcelo llegaba y te decía, esto, ¿qué, ¿qué dirá acá en este texto que está en inglés, este que está en alemán, este que no sé qué? Bueno, nos reunimos con Clara, Clara eh, trajo esta idea de, de, de, de, de completar este libro que Marcelo tenía... Eh, gran parte escrito, gran parte desarrollado, un trabajo enorme, enorme, enorme, de 20 años de relevamiento materiales, de búsqueda de archivos, eh, y, y que ese, a, ese, a ese largo recorrido de la historia que tenía como protagonista María Sáez de Bernet, eh, quedaba ahí en, en, en, a completar dos, dos pedidos, dos textos, ¿no? Uno de 1823, a partir de la Asociación Pacheco Bernet, y otro a partir de 1826, cuando... Luis llega por primera vez a las Islas, ¿no? Entonces, bueno, era esta, esta, la propuesta inicial era decir, bueno, ¿cómo hacemos...? La, el, el, el eje tenía que ver con eh, todos aquellos acontecimientos que sucedieron hasta que, eh, para que María, un día de julio de 1829, el 15 de julio, ponga un pie en las Islas, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué sucedió hasta entonces? Y teníamos que completar esos dos breves capítulos para poder dar ese recorrido completo junto con ¿no? el trabajo excelente que después Marcelo hace con, con el diario María. Eh, así que bueno, nos pusimos a, a investigar, a indagar, a charlar ideas de cómo, primero esta, esta difícil empresa, ¿no? de, de, esta, esta difícil empresa del alma, como, como le decíamos, eh, que es cómo, cómo completar este texto, ¿no? con, manteniendo la estructura, manteniendo la lógica en la que Marcelo eh, lo escribió, desde ya asumiendo también nuestra voz, y en eso bueno encontramos ¿no? el... el, el esos ejes, esa estructura de cada capítulo, buscamos también los libros en, en la biblioteca de Marcelo, que Marcelo eh, tomaba como referencias para poder ¿no? Digo, tomar como ejes centrales de, de, de este recorrido, Caleguá, Muñoz Aspiri bueno, y otros, eh, y también buscamos fragmentos y textos de Marcelo, de algunos libros publicados, yo tengo acá la, la, la guerra por otros medios de Marcelo, Pasa en la voz, que es un libro de poesía, Digo, Marcelo que en su prolífica eh, escritura, también nos le daba, ¿no? Digo, partes de esos, de esos retazos para poder ir completando con nuestra voz esos, esos fragmentos. Y después, bueno, buscar también, que ahí Clara, la verdad que también, digo, ha hecho un laburo espectacular, eh, todo el, lo que ha sido el proceso de edición, ¿no? De búsqueda de, de la editorial, de, de, cómo, de cómo completar esta, esta publicación. Así que, digo, tuvimos ese, ese hermoso desafío, nos reunimos con Clara en casa, nos reunimos con Clara en, en la suya, eh, realmente después sí, a partir de la pandemia, pasamos a distintos contextos políticos, de un momento, esto empezó bajo, bajo un momento de desmalvinización, bajo el gobierno de Macri, y después por suerte finalmente, digo, pudimos completarlo ya en el nuevo gobierno, donde Malvinas volvía a ser política de Estado, y en donde hoy, no digo, es otra realidad la que se presenta. Así que, digo, como para contar un poco, Clara, no sé si... Bueno, fue una, un resumen exacto, preciso, del de Uriel. Eh, sí, el proceso, el momento eh, de pandemia, fue, nos agarró, eh, sí, en el, en el trabajo de edición, ya habíamos podido, con Uriel, eh, ir, eh, bueno, armando, empezando a armar este rompecabezas, pero sí, todas las puntadas finales se hicieron durante la pandemia, eso nos imposibilitó también, eh, bueno, acceder en su momento, um, eh, no nos no salíamos de la vaina por ir al Archivo General de la Nación, por poder eh, hurgar en nuevos archivos, creo que sabiamente, por suerte, eh, y las, las, las, las condiciones no nos permitieron para poder darle un cierre y poder eh, sacar Malvinas de mi casa, eh, pero fue bueno, fue una experiencia eh, maravillosa de encontrarnos, con la historia de Malvinas, con un pedacito de historia, en mi caso, también familiar, eh, pero encontrarme también en ese contexto a, a, a tres años de la muerte de, de, de mi viejo, eh, que murió en, en el 28 de agosto del 2017, también encontrarme con él y encontrarnos, creo que con esto lo compartimos con Uriel, eh, eh, bueno, en, en ese afecto y en esa en lo que además en el conocimiento pleno de lo que, lo que significaba este libro, esta obra, eh, y, y Malvinas para, este, para Marcelo. Eh, entonces fueron, fue realmente un proceso eh, riquísimo, entrañable, entrañable porque participaron muchos amigos, eh, y se iban apareciendo amigos hasta eh, por casualidades, inclusive cuando eh, llegamos a la editorial M, eh, ahí a través de, de, de, de una amiga, de Josefina López Muro, eh, llegamos a través de otra amiga, Romina Morbelli, llegamos a conocer a, este, a los compañeros de, de M, al Mono Arzac, eh, a Verónica Estedile Luna, eh, y ahí nos encontramos también con otros tantos amigos, amigos también de mi papá, Carlos Zick eh, eh, Car eh, Carlito Aprea, perdón, Carlos también, pero Carlos Aprea, gran eh, amigo y compañero de mi papá y que nos encontramos también eh, de casualidad ahí en M. Bueno, fue un, fue un, un, un libro donde eh, continuaron los, la, la, tejiendo los afectos y donde eh, gracias a ellos pudimos también eh, darlo, darlo a conocer. Eh, en el recuerdo. En la, en la presentación en el Museo Malvinas, eh, que ahí Daniel Filmus decía, bueno, esto es una, es una gran cadena de amor, ¿no? Decía, <risa> eh, y sí, creo que mi viejo eh, tenía, esa, eh, tenía también esa, ese don de, de, de enlazarnos desde, desde el amor, además desde la militancia, de la conciencia política, eh, desde su, bueno. Inteligencia desde el amor, fundamentalmente, y creo que este libro cuenta de eso. Sí, y, y para también en esto que dice Clara, ¿no? De, de lo emocionante de, de la publicación, de, de asumir esta, esta, esta empresa del alma, eh, era, era muy emotivo ponerse a leer el texto, ponerse a leer esos manuscritos, leerlo, Marcelo, ¿no? en, en esto este tiempo después, como decía Clara, eh, y encontrar esto, ¿no? Digo desde el risa, humor, eh, esta, esta, esta abordaje absolutamente novedoso, creativo, profundo, cercano sobre las Islas Malvinas, eh, realmente como una forma también de, de, de sentirlo cerca Marcelo, ¿no? En eso realmente fue como también muy emotivo a poder hacer este, el libro y poder digo, ir leyéndolo y completarlo también eh, en, en esto que Clara también contaba, ¿no? Me parece... Eso también fue algo muy, muy significativo de, de este proceso. Bien, muy, muy interesante esto que contaban eh, de, de la presentación, de cómo fue el, el proyecto, y, y, y es muy interesante esto que mencionabas Uriel, ¿no? como porque somos testigos por haberlo vivido, el giro de 180 grados en, en, en el contexto histórico respecto de Malvinas, ¿no? El, el proyecto, como bien vos decías, arrancó en, en, en una especie de desmalvinización tardía, por poner un nombre cronológico, ¿no? Eh, y, y también incluso por ahí el libro nacía como un proyecto para decir tenemos que sostener la causa Malvinas por todos los medios a pesar de, de lo que en su momento hacía el, el macrismo con la causa Malvinas bajo la gestión del Estado, pero como bien por suerte, decías, por suerte el, el, el libro se terminó de presentar, terminó de impulsarse y consolidarse ya en un nuevo periodo remalvinizador si se nos permite el término, y, y como bien mencionaba Clara recién Creo que el mejor reflejo eh, de alguna manera fue al momento de la presentación el año pasado en diciembre en el Museo de Malvinas que participaron ni más ni menos que el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Daniel Firmus y también el ministro de Cultura Tristán Bauer, obviamente con el, con el director de nuestro museo, Edgardo Esteban como una, una muestra de decir, queremos impulsar estos proyectos, ¿no? que, que hacen a nuestra historia, que hacen a nuestra identidad y sobre todo a nuestra soberanía en Malvinas eh, para quienes no tienen el libro, y que obviamente lo, los invitamos ¿no? a, a que lo compren y que lo quieran, No es un libro en realidad, digamos, ¿no? o sí es un libro, pero es un libro de dos tomos ¿no? Acá quiero digamos, tratar de hacer esto enfrente de la cámara Cuando uno lo abre, se encuentra en realidad con dos tomos ¿sí? Acá lo estoy tratando de mostrar Cuéntenos un poco, ¿qué son estos dos tomos? digamos, ¿Cómo se compone la obra? ¿Qué, qué son las vísperas? ¿Qué es el diario de María Sáez Y por supuesto las apostillas, ¿no? que complementan al diario de María. Bueno, eh, los, eh, ahí tenés, ahí mostrabas los dos, los dos tomos, eh, con además hermoso diseño de tapa de Romina Morbelli, eh, ahí tenemos también mar y tierra en las vísperas y las apostillas, en las vísperas tenemos esta ola estallando ahí en esta tapa, eh, que es todo, todos los viajes ¿no? que componen la historia, la historia de, de las islas. Eh, Uri arrancaba diciendo, bueno, como eh, Marcelo intentaba contar la historia eh, de Malvinas, encontrarle distintas maneras y formas de contar, de contar Malvinas, y eh, en estos 20 años, que además tuvo tiempo como para hacerlo, comenzó desde el 148 a.C. Así que imagínense todos los viajes que hubo desde el 148 a.C. para que esta pobre mujer, María Saez, llegue en julio de 1829 a las islas y escriba su diario. Las Vísperas es una crónica histórica, eh, minuciosa, detallada, pero a la vez muy eh, ágil, graciosa, eh, cargada de humor, cargada de... Eh, de ironía, eh, y eh, bueno, y donde hablando, estamos muy, muy trayéndolo a papá, pero bueno, creo que también es un poco ese el sentido, pero donde se escucha claramente la voz de papá, eh, logró una manera eh, de una síntesis en su escritura donde la oralidad que era una de sus características fundamentales está presente muy presente eh, las vísperas entonces es este es este largo viaje eh, de, de las historias de, de los distintos avistajes de los distintos descubrimientos ¿no? eh, que han sido varios en la historia en la historia de estas de estas islas eh, y también bueno, todo aquello que fue hilvanando la historia, eh, para que efectivamente hoy, digamos, las Malvinas son argentinas. Eh, tanto en el diario de, Malví, de María, eh, como en esta síntesis histórica y en esta crónica histórica eh, que se va desarrollando en las vísperas, eh, están las claves eh, irrefutables ¿no? de, de nuestra soberanía sobre las islas. Eh, así que bueno, esas es eh, las vísperas, es, es, es ese largo viaje y es ese mar. Y las apostillas, Pero, el diario y bueno. las apostillas, sí. No, no, para, para agregar a, a, a vísperas y ahora, para, si quieres, para pasar apostillas. Marcelo y una parte del libro dice, ¿no? bueno, todas las buenas historias comienzan antes, ¿no? y lo que Marcelo hace es una genealogía, ¿no? digo, rastrea hacia el origen ¿no? de todos aquellos acontecimientos y todos esos, aquellos ejes que se propone abordar y hace ese rastrillaje muy minucioso, como dice Clara, para poder contarnos ese origen. ¿no? Y también lo otro, que, que también es interesante, tiene con, con este, esta forma de contar Malvinas eh, en estas vísperas, y todo aquello que sucedió para que ese, en ese julio eh, María esté en las islas, eh, Marcelo lo que hace es, eh, bueno, utiliza distintos recursos, hay por un lado una crónica donde dice, bueno, utilizo esta crónica para poder abreviar una historia, pero en realidad va a ser la última vez que uso una crónica porque esa historia jamás se abrevia, ¿no? entonces dice, bueno, el amplificatio, ¿no? es, la, es de, de, de una escena, digo, se abre el mundo, eh, y, y podemos ver ¿no? a lo largo de todo, todo el recorrido de... De, de las vísperas, eh, también la historia, el vínculo que hay entre la historia social de Malvinas y la historia personal, ¿no? Y ese, ese tono que Clara recién decía entre, entre la oralidad y su propia historia, eh, que están muy bien conjugados y que, y que van apareciendo a lo largo del texto, ¿no? Digo, desde su historia y, y su vínculo, ¿no? Digo, con, con Malvinas, de, en tanto, eh, yo, cuando hicimos la presentación de la guerra por otros medios, ¿no? Decíamos, bueno, oye, yo, yo decía. Digo, Marcelo, desde de, de, de chico, digo, si todos, cuando somos chicos, ¿no? digo, hay juegos, autos, pelota de fútbol. Marcelo también tenía eso y los papeles de Malvinas, ¿no? Entonces, digo, en eso, la, la, las vísperas también uno puede como entrever ese, esa doble eh, perspectiva, ¿no? Histórica, pero también social y personal que, que, que tienen Marcelo, ¿no? Claro, se iba Para ¿Hay, hay complementar salen, un poco. No, no, no. Antes de pasar al, sí. al, al diario de María Sáez y a las apostillas que también para que la gente sepa, digamos, qué se está llevando a sus casas, ¿no? Por eso decimos que es una obra, digamos, más que un libro, compuesto obviamente de dos tomos, pero este primer tomo, de alguna manera, los acerca a lo que sería antes de 1820, antes de que plantemos por primera vez bandera argentina, porque no basta únicamente por ahí tomar como punto de partida la independencia, sino todo el recorrido de atrás, que, digamos, es difícil tratar de recrear una imagen viva de cómo era Malvinas durante el siglo XIX, Imaginémonos Malvinas, el Atlántico Sur, en 1810, en el siglo XVIII, en los siglos anteriores, por ahí el descubrimiento del siglo XVI, y lo que tiene muy interesante, digamos, este tomo es que logra sintetizar eso, casi, bueno, si tomamos del 748 a.C., como mencionaba Clara, casi el milenio ¿no? eh, de historia de Malvinas, ya los siglos quedan chicos, pero por lo menos si tomamos desde del siglo XV, siglo XVI, hasta 1829, que ahí sí damos pie para el segundo tomo, tenemos una síntesis de casi 400 años de historia en un tomo, y acá también quiero destacar esto que mencionaban ustedes recién, la prosa, digamos, de Marcelo, que hace que sea accesible, que, que personas que estamos viendo en el siglo XXI, año 2021, no estemos tan lejos de esa historia y esa larga construcción de soberanía, sino que se nos acerque a través de, de su escritura. Y ahora sí, del primer tomo al segundo tomo, ¿Qué, ¿qué nos encontramos con este segundo tomo, que es el Diario de María, y sobre todo las apostillas? Eh? Cuéntenos un poco de eso. En, el, en las apostillas, en el Diario de María y las apostillas, eh, entramos a Malvinas por la... Eh, siempre hay, eh, tanto en el primer tomo como en el segundo, el juego entre, lo, entre el espacio... Eh, el espacio temporal y el espacio este, físico. ¿no? Entre, siempre hay una, un enclave ahí eh, eh, como quien va haciendo un viaje, como quien va trazando en un mapa eh, y, y, y, y marcando el rumbo. Y en, las, en el diario Las Apostillas, eh, el diario de María podemos encontrar y, y meternos en las islas y en, esta, en este pueblo, eh, a través de la, de, de la lectura corrida y perdernos en la lectura del diario de María. Eh, lo recomiendo, es una experiencia y un viaje hermoso, eh, de una... Eh, escritura fresca, de, eh, vivencial, ¿no? Podemos sentir eh, el paz la turba, podemos sentir el viento, podemos sentir los días de, eh, de más solcito, eh, podemos ver a la María recorriendo esas, este, ese pueblo y, y, y tomando el agua cristalina, eh, diciendo qué es lo que siente, que nunca la había tomado tan rica como en Buenos Aires. Eh, eh, casi que podemos eh, sentir el gusto de, del asado con cuero que les traían de las estancias, eh, los huevos de, de pingüinos y cómo es y cómo sería un huevo frito de, de huevo de pingüino, eh, los primeros podemos presenciar los primeros pasos de Sofía, eh, que, que, que, que se termina cayendo en una colina que después lleva el nombre de ella, eh, Bernet y Emilio Bernet, y, y todos los que allí vivieron, en sus cartografías que, que nos han dejado cientos, ahí aparecen estos nombres, ¿no? Eh, de la Sofía, de María. Eh, y después el trabajo, de, el trabajo de Marcelo fue, bueno, a partir de, esas, eh, de esos temas que María nos deja ahí picando, Profundizar, meternos, me, meternos, traer otras voces también a, esas, eh, a, a, esos, a esos temas que nos deja ahí picando. El amor, eh, los colonos, eh, los negros de Malvinas, eh, los trabajos, ¿no? los trabajos de mar, los trabajos de tierra. Todo aquello que en María están, bueno, relatados como quien relata nada más y nada menos que, que el acontecer de sus días. Eh, son retomados en 15 en ventanas temáticas, en 15 apostillas, acompañadas de manera maravillosa, introducidas de manera maravillosa por el artista plástico Rafael Landea, eh, que, que, bueno, que ha, ha trabajado junto, junto a papá y después también a nosotros para completar el trabajo de, de 15 ilustraciones maravillosas, donde estos temas se ven reflejados en su, eh, también en, su, en sus dibujos. Uri, sí. no sé si... No, sí, completamente, es, me parece muy completa la, la, la presentación. No, solamente agregaré eso, el valor que tiene me parece el, el trabajo de Marcelo de recuperar este diario, eh, no, este diario íntimo, este diario de, de la vida cotidiana, que, que María estudia en su momento y que no necesariamente, ¿no? Uno se, se, se habrá imaginado que 200 años después ¿no? se estará presentando con este análisis, con esta, bajo esta forma, y en donde también da cuenta de la soberanía argentina, donde también da cuenta de la presencia argentina en las islas, donde da cuenta de cada uno de estos ejes que Marcelo trabaja y que, digo, son documentos y son testimonio, ¿no? De, de, de nuestra soberanía. Entonces... Digo, en, me parece que también es un, es un gesto muy interesante de, de situar y de centrar ¿no? este segundo libro en este diario y en este, en este análisis que Marcelo nos propone y que, que, que además, como decía Juan también, no, no, no solamente es eh, excelente el, el, el recorrido que plantea, sino que además es un gusto leerlo, digo. La, la, está tan bien escrito que la prosa eh, da, gusto, da gusto leerlo, digo. realmente lo recomendamos. Que, solo eso para, para completar, me parece que está excelente la, la... Decía, la importancia de llevar, la importancia de poder también dar a conocer esos tesoros que tenemos como, como pueblo en el Archivo General de la Nación, documentos, eh, eh, acá podemos hablar de la prosa y de la... Y de la y, y, y de la poesía de mi padre, todo, pero hay voces de los que allí vivieron, de los que allí estuvieron, que las tenemos... Resguardadas ahí en el archivo, es claramente ver no solamente la vida cotidiana en las islas, el pasar de unos días, sino también el proyecto geopolítico de Malvinas. Eh, el proyecto, o sea, lo que significó eh, el proyecto colonizador, el proyecto de, eh, eh, de, de otorgamiento de tierras y de poblamiento de las islas. Eh, podemos ver también eh, su este, proyección continental y su relación con el continente naturalmente, claramente a partir eh, de, de las cartas de Bernet con eh, los caciques de las principales tribus patagónicas, eh, mediante la conexión absolutamente fluida eh, con eh, eh, Carmen de Patagones y Malvinas, el último eh, enclave ¿no? donde, eh, bueno, se comercializaba lo que en las islas los cueros y lo que en las islas eh, se iba este, produciendo y a la vez un intercambio absolutamente fluido eh, entonces este tesoro que tenemos eh, poder eh, seguir además explorándolo, poder seguir eh, eh, mostrándolo indagando eh, poniendo la mirada ahí eh, realmente me, nos parece, bueno, de una, una herramienta para, para la discusión y para um, la, este, nuestro, nuestro reclamo incesante, más que, que interesante. Ahí, ahí, ahí justamente iba, iba a ir a ese punto que, que, es, que es muy importante, porque, digamos, son como varias ventanas ¿no? que, que presenta este libro, por un lado acercarnos eh, lo más posible, a imaginarnos casi en primera persona, como si estuviéramos ahí, cómo era Malvinas en el siglo XIX, eh, bajo la soberanía eh, argentina previa a la usurpación, donde flameaba nuestra bandera en, en las islas, cómo era esa vida cotidiana argentina, en el archipiélago previo al bombardeo estadounidense de 1831, a la usurpación británica de 1833, pero sobre todo a nosotros como lectores, lo que a mí me parece a destacar de Marcelo, que un poco lo charlamos, el el año pasado cuando fue la presentación, esta generosidad que él tiene como autor, ¿no? que no es solamente es Marcelo Bernet, autor, eh, explicando, sino que es Marcelo Bernet, autor, también compartiendo las fuentes, ¿no? acercándonos eh, y hacer amigable a archivos y escrituras que son de otros siglos, que a veces es muy difícil de interpretar, de leer, es otro el castellano también. Y, y, y por eso quizás, eh, y también un poco retomando lo, lo que decía eh, Uriel, de, de, ese, de alguna manera eh, meta homenaje, si se quiere, a, a, a otros también autores propios de la década del 60, en pleno contexto de la resolución 2065, como Caletua, Ernesto Fite eh, Muñoz Aspiri, ¿no? y esta idea de que en realidad... Eh, digamos, Malvinas es una larga construcción de soberanía, no solamente el de 1820 con, con María, con Luis Bernet, con Emilio Bernet, con Loreto, con, con, la, con la comunidad afro-malvinera que se armó también en esa época, sino eh, todo lo que fue el largo recorrido de reclamo de soberanía, con distintos autores, distintos escritores, ¿no? y, y, y hay como una continuidad, ¿no? y, y, y al menos eh, quienes tenemos eh, el privilegio ¿no? de tener acá un ejemplar eh, de, de este libro, lo, lo ponemos ahí, en esa larga línea de, de autores, de, ya sea desde, desde José Hernández, eh, también desde bueno, de Alfredo Palacios, eh, de José Luis Muñoz Aspiri. Y bueno, ahí incluir a Marcelo Bernet en esta larga historia, no solo de ejercicio, sino también de reclamo soberanía y, y completar esta larga y, y biblioteca hermosa que tenemos de defensa de, de nuestra soberanía. Eh, la pregunta filosófica es, ¿cómo hacemos para conseguir este libro? ¿No? Porque imagino que nos están viendo, ya no ven la hora de, de querer comprarlo por internet, o como sea, o sea, alguna librería cercana, cuéntenos, ¿cómo hacemos para conseguir este libro? Bueno, este libro eh, lo ha editado M, lo distribuye Malicia en La Plata y alrededores, eh, y a nivel nacional sí, sí. también tenemos una hay una página de perdón los niños se me escaparon <ríe> tenemos eh, una página de eh, de Instagram Malvinas mi casa eh, donde ahí también pueden escribir también a la editorial M eh, como para saber bien todos los puntos de venta me tendría que, haber hecho los, tendría que haber hecho los deberes Juan y haberme anotado todos los lugares <ríe> donde se pueden conseguir eh, pero si nos escriben en el Malvinas mi casa en Instagram en la página de Instagram enseguida vamos a hacer lo mismo con la editorial M editorial del grupo Malicia eh, que también la, la encuentran en, en, en la red por suerte internet hoy nos resuelve varias Google nos resuelve varios, varios asuntos sí el Instagram es Malvinas mi punto casa, digo, para que lo vayan buscando en Instagram. Y por supuesto, como decía Clara, ya componé Malvinas Mi Casa, Marcelo Bernet, en Google es más que suficiente, ahí inmediatamente eh, tenemos forma de acceder al libro. Bien, y como si fuera poco, como si fuera poco, terminó el año 2020, pero arrancamos el 2021. Lamentablemente la pandemia sigue, pero eso no nos va a impedir a que sigamos construyendo soberanía. Así que, como si fuera poco, Uriel, contanos un poco cuál es la última novedad editorial tuya que acabas de lanzar hace pocos días, eh, y, y todo desafío que también nos implica. Contar un poco a la gente en qué andamos, porque como verán, no paramos, la construcción de la soberanía nunca termina, así que contanos un poco cuáles cuál son las últimas novedades tuyas al respecto. Bueno, hombre. No, primero eso, digo, aprovechar que, que difundieron en la, el libro y dónde comprarlo para recomendar nuevamente que... que le, leanlo, la verdad es, es un libro excelente, como recién decía Clara, digo, atraviesa la historia argentina, remite a, la, a nuestros fundamentos, a nuestra soberanía, a, a lo que ha sido la vida cotidiana en las islas, a, a toda esta larga historia que, bueno, estuvimos abordando en este, en este amable rato con, con los amigos, eh, y que también, no digo, recupera esa historia, como vos decís, Juan, de de Caleguá, de Fitte, de, y, de, y de distintos autores y distintos escritores, pero que también encuentra ¿no? una voz propia en, en, esta, en esta historia personal que también lo atraviesa, ¿no? por, por ser ¿no? tataranieto de, de Luis Bernet, ¿no? en esa historia personal, social y familiar, y en donde ese entrecruzamiento también le da una riqueza eh, realmente exquisita. Así que en eso, por supuesto, iba a destacar y resaltar, decíamos el, al principio, la el trabajo de investigación que hay detrás ¿no? de, de, del Archivo General de la Nación y de las distintas fuentes que allí están presentes, y, y, y junto con ello ¿no? todo el, el, el exquisito modo de, de, de contar que, que, que nos presenta Marcelo. Así que eso como para también digo, completar lo, de, lo del libro, eh, de Malvinas mi casa, y, y después bueno en relación a la, la última novedad, eh, tuve, tengo el gusto, el honor de, de compartir la, de que se haya publicado la traducción, la adaptación al inglés del libro que publiqué en su momento en 2015 de, se llama Malvinas eh, Soberanía y Vida Cotidiana a partir de WIM de la editorial, de, de editorial Universitaria de Villa María con parte de una colección Nuestras Malvinas que trabajé sobre la, la política exterior argentina el recorrido de la política exterior argentina en las últimas décadas eh, ha sido recientemente publicado eh, por Splash Editions de la Universidad de Nottingham, del Reino Unido, y bueno, en parte el, el sentido es una adaptación actualizada al presente, acotada en un sentido, ampliada en otra, pero que el sentido tiene que ver también con poder dar estas discusiones y poder abrir la discusión no solamente al público de habla castellana, sino también al público de habla inglesa, ¿no? poder dar esta discusión en las universidades allí, poder dar esta discusión eh, en el propio Reino Unido. ¿no? Entonces en eso eh, creo también es muy importante... Perdón, me quedé... Me quedé sin voz... Eh, así que ahí, ahí la retomo. Eh, en esto me parece que también es muy importante, así como nos hemos propuesto, y gran parte de, de, de la producción también eh, cultural y la producción artística tiene que ver con poder dar y poder abrir el debate y poder abrir la discusión y poder dar a conocer estas historias. Eh, acá en Argentina me parece que es muy importante también poder hacerlo allí en el Reino Unido, no? por dar cuenta que se conozca la historia, por dar esta discusión, al menos como parte de, de la discusión, ¿no? dar, que se conozca la historia sobre Malvinas, que se discuta sobre Malvinas, eh, que haya contrapuntos, que haya perspectivas ¿no? desde, desde, la, desde la Argentina, desde investigadores de la Argentina que eh, presenten y que aborden y que debatan y que también digo, sea eh, un espacio en, en, en disputa. ¿no? Digo, en ese sentido, me parece que la, la convocatoria a, a dar estos debates es fundamental a la sociedad civil aquí y allá, al ¿no? Parlamento aquí y allá también, ¿no? y en eso también es una forma de, de, de acercar partes y eventualmente contribuir a que, a, a que este fondo de la cuestión que tiene que ver con la soberanía eh, sea más, más pronto que tarde eh, resuelto y podamos nuevamente contar con, con nuestras islas. ¿no? Muy interesante esto que, que mencioné, Suri, y da para también, por qué no en el futuro, hacer otro encuentro al respecto, pero para recordarle un poco a la gente que para esto eh, no lo saben, que es que durante el periodo eh, 2003-2015, pero sobre todo 2010-2015, eh, digamos, las embajadas argentinas en el mundo eh, organizaron, digamos, unos comités de amistad para difundir eh, nuestro reclamo de soberanía en el mundo, ¿no? digamos, aprovechar la asistencia de las embajadas, de los consulados, para poder difundir, digamos, ¿no? nuestro reclamo de soberanía, que lamentablemente durante los cuatro años del macrismo por decirlo de una manera muy educada, se les ha bajado la intensidad, ¿no?, tendiente a cero, insisto, para ser de forma muy educada, y que por suerte en este nuevo contexto remarginizador se han vuelto a impulsar. Eh, digamos, y, y la verdad que, que, que la publicación de, de, de tu libro, eh, o la, la reedición de tu libro, digamos, en inglés, es de alguna manera una gran herramienta para, para difundir nuestra soberanía, digamos, el primer libro en castellano en América Latina, ¿no? Y quizás esta segunda edición... Que, que pueda acercar eh, partes no solamente del Reino Unido, sino también en, en el resto de Europa, eh, para países que no hablan castellano, y, y que sin embargo por ahí quieren saber e indagar de Malvinas, y qué mejor tu libro, que es muy detallado, muy prolijo, y tiene un orden cronológico también muy interesante, eh, para poder acercarse a Malvinas. No solo desde acá, quienes estamos en el continente, ¿no? eh, en la Argentina continental defendiendo la soberanía, sino también quienes están del otro lado del Atlántico, están interesados por, por la causa Malvinas, y, y buscar los métodos que tengamos a manos para que les sea accesible. Así que también felicitaciones por ello. Muy por valioso. Una gran sí. contribución. Felicitaciones y, y muy, valioso, muy valioso. Es otro de los imprescindibles, acá lo tengo, además lo tengo todo marcado por, por Marcelo. <risa> eh, acá lo tengo y es otro de los imprescindibles. Eh, y también es otro de los generosos con Malvinas y con los lectores y con aquellos que que, y aquellas que, que, bueno, que, que, que defendemos la soberanía capa y espada en cada una de las de los lugares donde nos toca. Eh, también eh, en, en, en los anexos, en esta cronología tan detallada, tan minuciosa, y además poblada de tantas voces también. Eh, así como Malvinas es mi casa también, acá se escuchan muchas voces y se recupera esa historia, eh, la historia larga de Malvinas, esta que también Juan eh, relataba. Así que es un aporte esencial en estos tiempos, el, el libro de, de Uriel, el relanzarlo, y además que esté eh, bueno en su traducción. Muchas gracias, bueno, gracias por las generosas palabras a ambos. Sí, es, el sentido se, se puede también ¿no? dar cuenta o problematizar o discutir esos resabios imperiales ¿no? que todavía quedan, y que, que sea también la discusión en, en, en sentido amplio y de forma amplia, y para eso digo que esté publicado en inglés, creo que puede ser un, un aporte en ese, en ese sentido. Así que la verdad, un placer que, que, que la universidad y que, que desde la universidad de Nottingham hayan propuesto la, esa publicación. Así que nada, realmente, bueno, un gusto poder compartir y, y esta, esta nueva iniciativa y por esto, digo que sea un aporte al debate, ¿no? Así que gracias. Bueno, y los agradecidos somos nosotros, por supuesto, acá de, de, desde el Museo de Malvinas, en el marco de la de la virtualidad, eh, como ustedes saben, eh, son amigos eh, del Museo Malvinas, también de alguna manera es una casa, el Museo Malvinas, donde tratamos de, de contener y proyectar ¿no? Est estas voces que hacen el reclamo de soberanía, así que por parte nuestra, más que agradecidos por haber participado en, en este ciclo, eh, para difundir digamos, ¿no? nuestra soberanía, a pesar del contexto de la pandemia, pero siempre con esta consigna que, que tanto nos conmueve y que nos hace seguir adelante, que es que, las Islas Malvinas fueron, son, y serán argentinas. Así que de nuestra parte, Uriel, Clara, más que agradecidos, y bueno, nos reencontraremos, esperemos más temprano que tarde, eh, para continuar con esta lucha eh, por nuestra soberanía. Muchísimas gracias Juan, y a todos, y a todas. Bueno, muchas gracias Juan, y bueno, un gusto Clara como siempre, con el cariño de siempre. Bueno, nos reencontraremos, digamos, la semana gracias. siguiente. ¿Sí? la semana que viene, por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Hasta pronto. Hasta luego para todas y todas.